Como yo creo que ya conocen, la Asociación Española de la Carretera tiene un objeto social único, que es la defensa de la carretera. Pero sí que me importa que entiendan desde qué punto de vista realiza la EFE esa defensa de la carretera. Y el punto de vista es el de la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil a los usuarios y también a los agentes económicos. ...concernidos con ella, cualquiera que sea su naturaleza. Y como también yo creo que conocen, por la, por la antigüedad de, de, de la propia asociación... ...y su contacto permanente con los medios de comunicación que ustedes representan... ...pues desde los años 80 y más en concretamente desde el año 85... Esta asociación realiza una auditoría del estado de conservación de las carreteras españolas y lo hace testando el estado de los pavimentos y testando también algo tan importante como es todo el equipamiento eh, de la carretera. Entendiendo por equipamiento pues, toda la señalización vertical, horizontal y también algo tan importante como es el, el balizamiento el balizamiento de la red, que es muy importante porque en definitiva eh, las barreras son una defensa frente a, a los vehículos que puedan salirse de la vía y el balizamiento facilita eh, eh, la, la circulación en condiciones de, de visibilidad escasa. El estado de los pavimentos eh, no solo es importante desde un punto de vista de su de su estado superficial, sino que es también muy importante por la importancia que, que tiene en cuanto a la degradación de las capas inferiores y cuando ya las capas inferiores comienzan a degradarse el coste de reposición de, de los firmes, empieza a ser también muy importante. bueno ¿Qué ha venido ocurriendo? ¿Qué resultado hemos obtenido de esta inspección visual? que además hemos tenido la, la suerte, la suerte entre comillas, porque pues que habíamos hecho otra hace dos años, una en el 2011 y esta última se ha hecho en el segundo semestre del 2013. Y también, si ustedes lo recuerdan, pues desde octubre hemos ido dando algún resultado parcial a los medios para que de alguna manera pudieran ir conociendo lo que hoy les vamos a, a, a comunicar entre el director general de la AEC, y Jacobo Díaz Pineda y también nuestra, nuestra técnica, Elena de la Peña González. Bueno, pues lo que hemos eh, descubierto es que eh, el, el deterioro desde el año 2011 al año 2013 eh, se ha agravado y además se ha agravado en, en, en todos los elementos a los que he hecho referencia. Y se ha grabado sensiblemente. Y ello, pues, eh, ¿qué trae como bueno, tiene un evidentemente por qué ha ocurrido esto? Eso sería lo primero. Bueno, pues, pues sin duda en la significativa reducción de la inversión en mantenimiento que ha habido en los últimos años y, y que lógicamente ha tenido una importante repercusión en la comodidad, en el confort y en la seguridad de la circulación viaria. Nosotros venimos eh, diciendo que, que, si se acuerdan, eh, establecimos ya como una regla que, que yo creo que, que está en, en el ADN de la, de la sociedad, por las veces que lo hemos dicho, que es que un euro no invertido a tiempo en conservación se convierte en tres y en 25, como he dicho antes. Pero esto parece que no está en el ADN de los diferentes gobiernos, tanto de la Administración Central como de los gobiernos autonómicos, porque... Eh, la, la, la, la inversión en, en conservación, pues eh, en los últimos años ha sufrido un, una disminución constante y progresiva. Esto ha traído como consecuencia que si en el 2011 ya habíamos detectado un déficit de inversión global de 5.500 millones de euros, en, este, en el año 2013 esos 5.500 millones se han convertido en 6.200 millones. Esto es una cifra muy relevante porque esto sería la inversión de choque que habría que realizar para poner las carreteras, digamos, eh, utilizando un símil de, de, de escuela, pues para poner la, la, las carreteras en estado de aprobado. Y a partir de ahí, pues seguir invirtiendo todos los años, lo que siempre también decimos que hay que invertir, que es un 2% del patrimonio viario, lo cual supone... 1.600 millones en la Administración Central y 1.800 millones en toda la red autonómica del Estado. Yo no voy a, a, no voy a... me interesa más comentarles el tema cualitativo y no me voy a detener en lo que tanto eh, Jacobo como Elena os, os van a contar del resultado de la inspección visual. Lo que sí me interesa eh, decir y, es lo siguiente... Y es que es necesario, es urgente que las administraciones públicas tomen en consideración este resultado. No podemos seguir permitiendo la degradación que están sufriendo las carreteras. Y tener en cuenta que por la carretera eh, son las que soportan el mayor tráfico de viajes de origen y destino de los ciudadanos y también de las mercancías. Por lo tanto, el que su estado esté bien o esté mal no tiene una no solo tiene una incidencia en la comodidad y en la seguridad de la circulación vial, sino que también la tiene en el ahorro, de, perdón en los costes inducidos que se, que se puedan producir al transporte, tanto transporte privado como transporte eh, de mercancías, etcétera o transporte de viajeros en, en autobús. Por tanto, eh, teniendo en cuenta la necesidad de conservar el patrimonio, teniendo en cuenta los retornos de, de económicos que se producen porque las carreteras están, estén bien, y teniendo en cuenta eh, esta necesidad social, lo que nosotros pedimos, eh, y, y además lo, lo pedimos modestamente porque lo vamos a pedir para los presupuestos del 2015, ya nos gustaría que los gobiernos fueran capaces de hacer un presupuesto extraordinario a estos fines en el año 2014 pero necesita, pedimos un plan urgente si no puede ser un plan extraordinario del 2014 que lo tengan en cuenta para la elaboración de los presupuestos del 2015 un plan, estamos usando una palabra que no es la apropiada pero, pero de impacto en la calle porque es el, la palabra más conocida que es esto del plan PIBE bueno, pues es necesario un plan PIBE para ir recuperando y poniendo las carreteras en el punto en el que tienen que estar. Y, yo cre y esto es una gran responsabilidad, no solo de la, de la AEC, que lo es, por, por su objeto social, sino que yo creo que también eh, nosotros lo que queremos es sensibilizar a, a la sociedad civil de que esto es eh, urgente e inmediato el que se aborde. Y yo me voy a quedar aquí porque si les doy datos van a ser recurrentes con los que pueda decir Jacobo y Elena. Eh, en alguna ocasión y termino, eh, se ha criticado o puede llegarse a criticar eh, el, el procedimiento o el método que viene usando la asociación española. Yo les aseguro que es un método que está contrastado, que se viene utilizando desde el año 85 y como les puede explicar eh, Jacobo, eh, a día de hoy es un método que está testado, está testado y está testado porque sus resultados eh, económicos, eh, bueno, pues eh, a lo largo de todo este tiempo hemos podido comprobar eh, que son reales y que no tienen ninguna dispersión alejada de la realidad. Y nada más, eh, repetirles muchas gracias por estar aquí y, y Jacobo, tienes la palabra. Muy bien.